Hola a todos, una semana más, estamos en Ready for Growth, listos para crecer y esta semana vamos a crecer con lo conversacional. La leche. Ahora os voy a presentar enseguida en al super invitado de hoy. Antes presento a los habituales, que ya los conocéis, pero bueno, para, para no desmerecerlos porque nos acompañan y nos hacen preguntas muy guays y suelen, también le dan salsilla a todo esto. Luis Díaz y Juan Mavaro de Productackers, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien, tío. Aquí estamos a tope, con ganas. Así, ah, sí, eh, un, un, un saludo a los tripulantes. Bueno, Juanma dice tripulantes porque ha estado haciendo snorkel, entonces, eh, claro, está el mundo marino. Bueno, y vamos a, a presentar al invitado de hoy. Hoy ya tenemos a Joaquín Pan de Lambot. Bueno, se dice Joaquín. Jo ¿Cómo se dice? No, lo acabas de decir y ya lo he dicho mal. He dicho, yo lo voy a decir en español porque si no lo voy a decir yaki, mal. Y aquí, y aquí. Efectivamente, es Jackie, eh, sin problemas. Yo creo que has, has hecho justo la combinación de, de la versión china y la versión española. Es lo que le he dicho antes de empezar. Digo, lo voy a intentar decir en castellano porque si no te voy a ofender en todos los idiomas. Pues eso es lo que he conseguido de y Jackie, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, encantado de estar aquí. Bueno, si quieres vamos a empezar. Eh, cuéntanos un poquito tu historia antes de, de Lambod y luego ya nos metemos en Lambod y todo el mundo conversacional. <risa> Perfecto. Pues eh, yo nací en China, ¿vale? O sea que soy chino eh, y, y estuve hasta ahí en, hasta los 10 años. Después me fui a Austria, eh, estuve ahí tres años y medio, hablo un poco de, de alemán. Y, y después de Austria ya me vine a, a España, ¿no? Y desde entonces llevo casi, pues, eh, 15, 16 años. O sea, que podemos decir que soy más español que chino, ¿no? Ahora mismo, ¿vale? Eh, la verdad es que esa doble mentalidad, ¿no? Entre el mundo uh, occidental y el mundo oriental, ¿vale? Siempre me afecta, ¿no? En muchas cosas que hago, ¿vale? Eh, ya desde muy, como muy joven, ¿no? Eh, me, me metía ya en los negocios de los padres porque, ya sabes, los asiáticos les encanta hacer negocios, este. El, el espíritu emprendedor en de alguna forma está en nuestra adn ¿no? y, y cuando eh, pues eh, estudié en la uni vale que mi carrera es eh, ingeniería electrónica quise hacer ingeniería electrónica porque mi, mi sueño de pequeño era ser ironman ¿vale? <risa> cuando, cuando mar la vale la verdad me di cuenta de, de lo lejos no que estamos para llegar ahí vale y me desilusioné un poquito pero luego, ¿vale? Me, me he dado con, con un libro que creo que eh, me ha cambiado mi vida, ¿vale? Eh, y recomendaría a todos aquellos que, que están como eh, en este mundo de emprender, pues echarle eh, un, un vistazo, ¿no? Que, que se llama Padre rico, padre pobre, ¿vale? De eh, Robert Kiyosaki, ¿vale? Que básicamente es un libro eh, que lo que te cuenta es un poco diferentes filosofías en la vida, ¿no? La de un padre pobre y la de un padre rico. ¿Vale? Y, y, y lo que hace es enfrentarte con esas dos visiones de, del mundo, ¿no? De cómo vale quieres eh, ser, eh, de, eh, controlar tu destino, ¿no? Eh, trabajando para empresas y ser funcionario o realmente, ¿no? Montando empresas y controlar tu propio destino. Y obviamente, pues, eh, eh, opté por ese, por ese camino, ¿no? ¿Vale? Eh, y entonces eh, empecé mi... O sea que... Empecé varios proyectos así en la UNI, pero el que realmente fue algo serio fue eh, un proyecto eh, que se llama for Test, ¿vale? Eh, que, que es el que eh, pues eh, utilicé de hecho para entrar en lanzadera, que es una aceleradora de, de startups, ¿no? Impulsada por Juan Roche, ¿vale? El, el dueño de Mercadona, ¿vale? Eh, la verdad, el, el proyecto en sí no no tuvo mucho mucho éxito. Lo que sí, ¿vale? Conocía muchísimas eh, gente muy válida, ¿vale? ¿no? Entre ellos, pues mis socios actuales de, de Lambot, ¿vale? Y después de, digamos, fracasar ¿no? con, con Play for Test, ¿vale? Eh, me junté con varias personas que conocí en la etapa de Lanzaira y nos decidimos montar algo juntos, ¿vale? Y para petarlo esta vez, ¿no? De hecho, al principio nos llamamos como el equipo de luces, porque cada uno veníamos de una startup que nos hemos fracasado, ¿no? Y dijimos, oye, esta vez, ¿vale?, entre los equipos de luces, pues, vamos a montar algo que lo pete. Y bueno. parece que lo estamos haciendo, así que. Sí, sí, ¿no? parece, parece totalmente, macho. Ahora nos cuentas, ahora nos cuentas. Oye, pues, eso, ¿por qué elegís cuando os juntáis meteros en este mundo de lo conversacional? ¿os ¿había, había algo ya que os hacía clic o fue casualidad? Pues, eh, buena pregunta. Cuando, cuando empezamos ¿vale? con, con, con la empresa, eh, en realidad no éramos eh, todavía Lambot. de hecho, teníamos un modelo bastante diferente, ¿no? Eh, éramos una especie de eh, servicio a consumidor, ¿vale? De hecho, en ese momento, ¿vale? Nosotros eh, competíamos un poco con, eh, con Globo, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Eh, nos, eh, digamos, eh, lo que hacíamos es no que la gente nos puede pedir cualquier cosa, ¿vale? Pero no a través de una interfaz conversacional, que básicamente es utilizando una cuenta de, de WhatsApp, ¿vale? ¿Esto por qué es así? ¿no? ¿Por qué queríamos apostar por ese modelo? Pues eh, ahí venía un poco mi, mi visión, ¿vale? Y mi, mi experiencia con, con el mundo asiático, donde en, en China, ¿vale? Hay una aplicación ¿no? que se llama WeChat, ¿vale? Que es como el WhatsApp chino, ¿no? vale Y a diferencia de WhatsApp. WeChat tuvo un ecosistema mucho más eh, abierto, vale, y permitía a las empresas, no, pues, eh, usar WeChat como un medio de comunicación con cliente, y además, eh, pues, podían ofrecer todo tipo de servicios y productos dentro de WeChat, ¿no? De hecho, a día de hoy WeChat se ha convertido casi en, en internet en sí, ¿no? O sea que hasta el propio gobierno, vale, cobra eh, impuestos, vale, pues, a la gente en WeChat para que Hola. veáis el nivel de penetración. Qué muy guapo, tío. Que... Sí, sí. Y, y entonces nosotros, eh, en ese momento, que, que fue ya hace cuatro o cinco años, ¿vale? Eh, dijimos, hostia, esa misma tendencia va a pasar pronto en Occidente, ¿no? ¿Vale? Sabemos que todo el mundo ya estamos eh, todo el día en, en WhatsApp, ¿no? Hablando con amigos y familiares. Y solo es cuestión de tiempo, ¿vale? De que eh, pues la, las empresas empiecen a sumar a esa tendencia. ¿Por qué no seamos nosotros los pioneros y aprovechamos esto, ¿no? ¿Vale? y eh, para nuestra sorpresa vale nos hemos adelantado mucho a la, a la tendencia vale y lo que eh, y también lo que pasó es que nuestro modelo vale que eh, en ese momento actuamos como una especie de intermediario no cualquier tipo de gestión o consulta vale eh, nosotros lo, lo, lo trasladamos a una empresa final que es el que lo, lo facilita ¿Vale? Éramos como Globo, pero eh, con una experiencia conversacional, ¿no? ¿vale? Y si Globo ya estaba quemando, eh, pues, no sé cuántos millones, pues, nosotros ya podéis imaginar, ¿no? Toda la parte de interacción con usuario, ¿vale? Es mucho más, muy costoso, pues, lo tuvimos que, pues, eh, casi facilitar con un call center, ¿no? ¿Vale? Entre, entre comillas, eso es lo que nos obligó, ¿vale? A eh, digitalizar y a eh, automatizar muchos procesos, ¿vale? ¿no? Que, eh, entre comillas, también nos dio eh, la opción de pivotar hacia el modelo que estamos a día de hoy con la web. ¿Soy? No, ¿Soy yo? ¿o? final, Ahora, la experiencia accional es... Vale, es que se ha cortado un momentito. Ah, sí. Vale, no, Digo, eh, lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Es que la experiencia conversacional eh, funciona muy bien a nivel de engagement de usuario, ¿vale? ¿no? Pero el problema que nosotros teníamos es eh, que, eh, actuando como intermediario, no teníamos el margen que soporta ese servicio. Claro. Pero pensamos, oye, ¿qué pasa si la empresa final ¿no? es el que utiliza eh, este modelo para atender a sus clientes y, y trabajar con ellos? Pues ellos tienen sus productos y sus servicios y pueden hacerlo perfectamente funcionar. ¿no? Y, y eso es un poco lo, lo que nos dio la luz de eh, pivotar hacia un modelo que ahora llamamos B2B SaaS, pero cuando eh, empezamos a, a venderlo pues simplemente dijimos que éramos una empresa de software para empresas vale he hecho una cosa súper curiosa sobre la parte de inversión vale cuando eh, pivotamos estábamos en mitad también de una ronda de financiación vale no queríamos levantar pues creo que eh, como 200 300 mil euros vale y eh, en ese momento en cuanto dijimos a los inversores oye queremos vender a empresas software vale la gente se, se quedaron ahí en plan esto no tiene ningún sentido sabes esto no lo hace nadie siglo de venta muy largo no vais a triunfar en, en plan de nadie querían invertir nada en, en la empresa no y, y, y ahora parece que cinco años o cuatro años después vale que eh, todos los inversores lo único que buscan son modelo de de SAS no sí, sí, sí, sí. para que la vida le da muchas vueltas las cosas pero entonces volviendo un poco a, al punto de inicio vale cuando empezamos y de hecho, no sé si me estoy metiendo demasiado detalle. No, no, no, esto no está perfecto. perfecto. Ah, vale. <risa> que si no me paráis, ¿eh? Que si no eh, estoy aquí soltando sí, sí, todo. Sí, y sí, demasiado... tren, claro, me mola mucho, a mí me está encantando la historia. ¿sí? O sea, además, tiene un storytelling curioso. Sí, sí, tiene sí. como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? <risa> Yo, como conozco partes ya, pues eso, pero vamos, sí, sí, sí, dale vale. dale vamos. Vale, vale, perfecto. Pues entonces, cuando, cuando pivotamos, ¿no? Hacia el modelo B2B Justo coincidió con la época vale de boom de chatbots o sea que era eh, cuando eh, facebook de repente okay, o sea que Mark zuckerberg de repente dijo que chatbots va a revolucionar el mundo y, y va a reemplazar a las páginas webs y a las aplicaciones no vale pues nosotros en ese momento como justo vale eh, en nuestro producto eh, estaba como muy metido no toda la parte de automatizar las conversaciones y tal era como el encaje perfecto vale entonces nos lanzamos no a eh, a montar ese producto chatbot, ¿vale? Eh, al principio, de hecho, eh, el formato que, que más conocéis a día de hoy, que es el, con Lambot, que es una especie de web conversacional, salió en, en realidad de un book que tuvimos, ¿vale? Cuando, cuando lanzamos, ¿vale? Nuestro formato es en plan el típico chat, ¿no? En una esquina que tú lo abres, de hecho, se ve muy, muy parecido al chat que estamos teniendo aquí, ¿no? En el podcast, ¿vale? Eh, en esa esquina y que la gente va soltando lo que sea no vale y nosotros lo que hacíamos es automatizar ese chat con un bot, vale pero hubo un día vale que uno de nuestros ingenieros no sé qué eh, pasó vale no configuró mal un, un elemento y hace que eh, todos los clientes en cuanto entra en una web que tiene el vale en lugar de ver la web se le abre el chat por toda la web ¿Vale? Okay. de tal manera que el cliente no el usuario final solo puede chatear en lugar de navegar con la web obviamente todos los clientes seguían llamándonos ¿sabes? diciendo joder qué está pasando hostia mis clientes no pueden hablar conmigo no sé qué ¿Vale? y lo arreglamos bastante rápido pero lo que después vimos es que a nivel de datos vale no el engagement de eh, la versión de Lambot ah, era como el triple, ¿vale? Claro, claro. La versión de chat solo, ¿no? Y dijimos, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Puede, puede haber algo ahí. Pues entonces nos eh, metimos en una especie de hackazón así, eh, ultra hardcore, ¿vale? En, en plan, en dos semanas, ¿no? Montamos una versión inicial de lo que sería Lambot como web conversacional, ¿no? En plan de entras en una web y todo lo que ves es el chat pero combinamos mucho elemento de interfaz para que ese, esa experiencia de chat sea muy enriquecida, ¿no? ¿Vale? Y además eh, dijimos, oye, ¿por qué no lo lanzamos en Product Hat, no? Para conseguir un poco de, ya sabes, el adopter y que la gente pruebe, ¿vale? Y, pues, lo, lo dimos. De hecho, eh, claro. como lo hicimos tan, tan en plan acordeado todo, ¿vale? Incluso hasta el día de, de lanzamiento. Había bugs había en, en la web que hay gente que no, no podían avanzar, pero dijimos, hostia, MVP, ¿vale? Seamos lean, a ver si esto le, le mola a la gente porque igual esto no lo quiere nadie y estamos perdiendo tiempo, ¿no? ¿Vale? En plan, sacamos una versión ultra hackeada, ¿vale? Lo lanzamos en Product Hunts y lo petamos, en plan de eh, lo sacamos y, y enseguida tuvimos como mil eh, upvotes o una cosa así. Vale, que, que en plan, como mi, uno de mis socios, vale él tiene mucha experiencia en hunt, me decía, oye, pues si aquí sacamos 100 upvotes, demos un canto en los dientes, ¿no? Porque es como el, lo, lo que actualmente sacan todo el mundo, solo sí. los dos más bestias sacan 1000 upvotes o una cosa así, y, y dijimos, hostia, 100 upvotes y ya está, ¿sabes? Y al día siguiente, 1000, y, y nos llegaron en plan... ¿no? Miles de usuarios así visitando la, la web. De hecho, hubo un punto que nos haque, eh, nos saturaron servidor y se nos cayó, ¿sabes? Sí. Está bastante bien. Morir de éxito. Y, y, y ahí, ¿vale? Es lo que realmente nos dio ese ese impulso inicial o esa atracción inicial no de, hostia, es que eh, hay una base de usuarios que les flipa lo que hacemos, eh, aunque sea una versión súper hackeada. ¿no? Entonces, lo que, lo que hicimos acto seguido es refactorizar todo pero ya como reorientar todo nuestro roadmap de producto hacia eso, ¿no? Hacia esto que ya hoy en día conocemos más bien como, como language. Oye, muy, qué, muy guay. guay. Es que esto fue como en 2016, ¿no? Entre mayo y junio de 2016. Yo creo que fue algo así, ¿no? El, el lanzamiento de Pro Hands eh, fue en 2017. ¿vale? 2017, vale. Pero en 2016 ya estábamos hablando. Pero me acuerdo yo que hice alguna charla que, en la que tenía un slide así grande que ponía, eh, los, los chatbots van a ser tu, en, o sea, es el año en el que los chatbots van a ser tus mejores amigos. Hablando? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, tío. Muy bueno. A, a mí me ha recordado un poco la historia también cuando se descubrió el microondas, ¿no? Que estaban intentando buscar un nuevo tipo de, de radar y sí. el científico, no me acuerdo ahora el nombre, llevaba una chocolatina en el bolsillo hasta que se dio cuenta que se le estaba derritiendo y fue como sí. se inventó el, el microondas, pues un poco así salió Landbot. Exacto. O sea, que al final, de hecho, lo que, lo que dijimos al equipo, ¿no? Un poco para que la gente tenga esa mentalidad ahí, que eh, de entrada, ¿no? Eh, cualquier tipo de, de fallo, ¿vale? Puede ser un aprendizaje importante, ¿no? O sea, que de hecho siempre, ¿vale? Eh, empujamos a que la gente sea como, eh, de alguna forma más agresivo, ¿vale? No sé si es la palabra, ¿no? A la hora de experimentar, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a funcionar o no vale fíjate no con un book pues hemos literalmente creado una empresa no de tal de ello sí, sí. vale pues eh, todo, todo es posible sabes qué y, bueno y, y ahora mismo tío cómo estáis o sea, quiero decir o sea todo empieza así ahora cuéntanos cómo estáis ahora o sea yo quiero saber ya en qué estado <risa> estamos porque lo estoy <risa> tratando pero no sé cuánto y quiero saberlo <risa> <risa> um, o sea que como eh, dos años y medio después vale después de, de ese primer lanzamiento ¿No? A día de hoy, ¿vale? Lambot ya es una empresa de pues, casi 40 personas. ¿no? Eh, levantamos 2 eh, millones y medio con, eh, con uno de los fondos más importantes de España, que es Nauta Capital. ¿vale? Eh, lo cual nos está pues, eh, impulsando mucho a seguir creciendo. Nosotros ahora tenemos clientes en eh, 40 países diferentes. ¿no? Wow. Y estamos operando pues, eh, con todo tipo de empresas eh, ofreciéndole experiencias conversacionales. Un país por empleado, tío, qué guapo. <risa> es, es su métrica de oro. Sí, sí, no, me, me encanta. O sea, quiero decir, es que a nivel de escalabilidad es maravilloso. O sea, sí, qué buena, cuando, cuando empezamos, ¿vale? Eh, y además es que creo que hay a veces hay que confiar en tu intuición, ¿no? ¿Vale? Cuando empezamos, ¿vale? Todos los inversores nos decían, oye, eh, pues. Hay que hay que contratar comerciales, hay que eh, hay que fichar a gente para vender esto, ¿no? Y, y dijimos, "Hostia, es que nosotros somos gente de producto, sabes, nos encanta montar productos y hacen que el producto crezca, pero yo no tengo mucha experiencia de vender eh, a, a empresas, ¿no? Entonces al final hemos como obviado un poco sus consejos y ir a lo nuestro que es centrar en el producto, ¿vale? Eh, la cosa buena que tenemos es que nuestro producto es un SaaS. Eh, orientado a cliente final, ¿no? Entonces, una empresa cuando utiliza Lambots tienen que por fuerza, eh, pues, compartir eso con sus clientes, ¿vale? Y entonces eso nos dio mucha visibilidad, ¿vale? De cara a poder ¿no? generar viralidad con, el, con, con ese mecanismo, ¿no? Básicamente, lo que nosotros hacemos es, ¿vale? Diseñar un modelo de pricing freemium donde los clientes, ¿no? eh, Que usan eh, la, la, la herramienta en gratis, pues tienen que eh, pues, eh, usarlo con nuestra marca de agua, ¿vale? Y de esta manera, cuando ellos comparten un Lambot con sus amigos o con sus usuarios, más bien, ¿vale? Pues muchos de ellos al final se, eh, se quedan también interesados y crean una experiencia parecida y, y entonces nos viene, ¿no? ¿Vale? De hecho, eh, como una, una anécdota de lo, lo último que ha pasado, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Eh, con la, eh, con, el, con la crisis de COVID, ¿vale? ¿no? La demanda, ¿vale? De soluciones de chatbot está creciendo una barbaridad, ¿vale? De hecho, si buscáis en Google Trends, en chatbots, veis una, una curva así, ¿no? ¿Vale? Y, y eso lo que hace es que en nuestro caso nos llega mucho más tráfico, ¿vale? Pero además lo que está pasando es que nosotros a nivel de eh, inversión en marketing, ¿vale? En, en plan, en Google AdWords y en Facebook Ads, lo hemos ido reduciendo, ¿vale? Y entonces, de tal manera que en los últimos seis meses, ¿no? Nosotros hemos bajado nuestra adquisición de pago tres Me veces. Encanta, pero hemos bajado volumen de lead tres veces. tres Una tendencia cruzando en el sentido guay, ¿no? Y la verdad, <risa> mi semeo, mi ¿vale? Está súper contento, ¿no? Con lo que está sacando. Ya te digo. <risa> sí. Ha cubierto los objetivos. <risa> y... Exacto. He triplicado, los hemos triplicado <risa> por nueve casi. Sí, sí, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. No, grande. y cuántos, cuántos, ¿Cuántos clientes tenéis ahora mismo? O, perdón, ¿cuántos cuántos usuarios en general o cuántas cuentas? ¿Cuántos landbots hay en marcha por ahí fuera? Bueno, en landbots hay como, eh, la última cifra que tengo es eh, como 100.000, ¿vale? Hay 100.000 o 120.000 eh, landbots eh, activos, ¿vale? Eh, activos son los que están recibiendo chats, ¿no? Sí, ¿vale? eh, empresas, eh, buena pregunta porque tenemos... Eh, como un modelo freemium, ¿vale? Por lo tanto, eh, nosotros, eh, empresas, cualquier usuario que lo usa, ¿no? Eh, a día de hoy tenemos como 50.000 empresas que lo usan, ¿vale? vale. Y, y a nivel de cliente, pues, estamos alrededor de 2.000 empresas eh, que nos pagan, ¿no?, por nuestro producto. ¿vale? Oh, eh. Son muy buenos muy números. Bien, ¿eh? Muy buenos números. Así sí. de cabeza son buenos. Sí, sí, sí, sí. Yo firmaba un book? Sí, sí, sí. Se podría haber llamado Land Book también, o Land Bot. Land, land, ¿no? land Book. Y llega si hay un book, ¿no? Pum. Está haciendo una Además siempre es lo mismo, ¿no? Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué historión. Sí, la verdad, está genial. Nos preguntaba en relación de todo esto, Pavel, por el, por el chat, que cómo os dices a conocer, además de Product Hand, que, cu cuáles son vuestras claves de crecimiento, sobre todo los, en los primeros meses. Muy guay. Eh, pues en nuestro caso, realmente ha habido como tres canales que nos han funcionado, ¿vale? Product Hand, obviamente, es uno de ellos. De hecho, eh, una parte importante de esta acción inicial nos ha venido de Product Hand, ¿vale? Eh, nosotros cuando empezamos éramos una empresa típica española y que... Vendíamos en España, ¿no? Y algo de Latinoamérica, por, por la sinergia y tal. Pero para un SaaS, ¿vale? Eh, desde mi humilde opinión, no tiene sentido solo centrar en España, ¿sabes? Eh, es un mercado muy complicado y, y muy pequeño, ¿no? ¿Vale? Tiene que dar el salto inter internacional casi desde el día uno. Y lo que nos consiguió ProductHan es efectivamente tener ese salto, ¿vale? A Estados Unidos, ¿no? que a día de hoy es como el 30% de nuestra base de clientes, sin gastar realmente en adquirirlos, ¿no? ¿vale? Y luego el segundo canal que no, nos funcionó muy bien es nuestro eh, canal eh, de viral, como decía, ¿no? De Product Growth, ¿vale? Que eh, además que es un canal súper escalable porque cuanto más usuario tenemos, más nos genera de viralidad y esto va a seguir eh, alimentando, ¿no? ¿vale? Eh, y ya el último canal, que es el que... Eh, Tuvimos que apostar hace como eh, un año eh, y pico, ¿vale? Que es el canal de content, ¿vale? Eh, a, además, es un, uno de los eh, viejos eh, playbooks, ¿no? De todas las empresas SaaS. En nuestro caso, eh, pues, eh, estamos dándole mucho el enfoque por, por la parte de eh, for leadership, ¿vale? Es decir, ¿no? Nosotros eh, lo, que, lo que estamos eh, haciendo es, esto es chatbots, pero eh, nuestra manera de hacer chatbots es muy diferente y, y realmente estamos transmitiendo un poco una nueva filosofía de trabajo, ¿no? Más que, que solo proviendo una, una solución, ¿vale? Entonces, hay muchísimo contenido alrededor de esto que lo estamos montando. Y ahora, pues, eh, un año después, la verdad nos ha costado arrancar, pero un año después nos está ahora eh, generando un montón de tráfico y, y cada vez eh, creciendo, ¿no? ¿Qué? ¿Y lo complementáis vale. con campañas de pago? ¿O funciona AdWords o, o, o algo donde podáis eh, escal, escalarlo metiendo más pasta? no? Que, que, porque al final esta parte de contenido es genial, pero lo que ha dicho tú, ¿no? Habéis, habéis tardado unos cuantos meses en arrancarla. Suenas muy a un inversor. ¿no? Sí, sí, eso es lo que siempre nos preguntan los ¿no? Oye, es algo claro. orgánico muy bien, pero si yo te doy pasta, me, me lo haces claro. gris. Pues, eh, la verdad es que ese es uno de los eh, puntos que todavía no hemos conseguido, ¿vale?, eh, hacer funcionar, ¿vale? Eh, en parte, creemos, ¿vale?, que como tenemos un modelo freemium, ¿vale?, y sobre todo los SaaS con modelo freemium eh, son los que, hay un estudio, ¿eh? de hecho, lo, lo estuvimos haciendo investigación, ¿vale? Los que mejor funcionan eh, con page son los e-commerce que tienen productos transaccionales y compra muy rápida, ¿vale? Los segundos son los games y otras cosas, ¿no? Vale. Y, y lo peor son las empresas SaaS y encima con modelo freemium. Yeah. modelo freemium, ¿vale? Que te rechaza mucho el, el momento de conversión, ¿vale? Y Entonces, hay usuarios, ¿no? De hecho, el, el otro día, ¿vale? Tuvimos un, un cliente Conversión Records, ¿vale? Que es un usuario que se registró hace como. Eh, Dos años y medio, ¿vale? Y ahora se ha convertido en cliente en pago, ¿no? ¿Sabes? Para que os hagáis una idea. Entonces, si hay un retorno de, de CAC en las campañas así, pues, eh, con, con este tipo de usuario no lo vas a realizar. ¿no? ¿vale? Entonces, aún, digamos, no hemos encontrado nuestro enfoque de, de, de hacerlo, pero sí que será que estamos teniendo algunos eh, indicios de que hay alguna forma que puede funcionar. ¿Vale? Eh, últimamente, ¿no? no sé si sabéis, eh, muchas empresas de publicidad, ¿vale? está uh, sacando lo que sería el formato de click-to-messaging, ¿vale? Básicamente es un tipo de campaña específico que lo que te hace es cuando ves el banner, ¿vale? En lugar de eh, llevarte a una web, ¿vale? ¿No? Eh, cliqueas y te lleva a un, eh, a un sistema de mensajería, ¿no? Sí. Puede ser Messenger, puede ser WhatsApp, puede ser eh, el sistema de mensajería que sea, ¿Vale? Y como lo que nosotros ofrecemos es una solución de automatización de mensajería, vale, pues la verdad es que eh, ahí estamos ahora jugando con cosas y está saliendo eh, pues métricas interesantes. A ver si dentro de unos meses os puedo compartir más, ¿no? Olé, olé. Eh, bien, bien, bien. A Hola. mí me, me encanta en, en vuestra home cuando aparecen, digamos, los cuatro mayores usos que tenéis y le das, por ejemplo, a Lead Generation. Y me encanta cómo hacéis lead generation vosotros cuando alguien te hace clic en lead generation, me, me parece sublime. Es meta lead generation. De hecho, nosotros cuando empezamos, vale, cuando lanzamos la primera versión de LAMBOT en ProHam y tal, toda la web de LAMBOT era un LAMBOT. O sea que nosotros no teníamos una web sí, muy buena. Mm. Durante como año y medio, vale, la única manera de que la gente pueda conocer LAMBOT es chateando con nuestro bot, ¿sabes? Hola. Y me mucho es que sí. a mi CMO para cambiar el bot a una web normal. porque al final dije, hostia, es que llevamos tantos clientes y estamos creciendo, es que alguien enseña más cosas a, a la gente del bot, ¿no? ¿Sabes? Y, y le, le medio forcé, pero uh, aún así, <risa> para todas las campañas de generación de leads, seguimos usando Lambo, ¿no? Que es lo, lo, lo que mejor nos funciona mola mucho. Y lo que has dicho es súper guay porque pocas veces se dice lo, lo complicado que es captar en SaaS. De hecho, con, yo conozco muy, muy, muy poquitos SaaS que tengan, eh, que hagan campañas de captación directa con AdWords, que a lo mejor te lo haces a un ebook, te lo haces a un recurso adicional para nutrir una lista, pero vender de primeras es, es muy complicado eh, y SaaS incluso muy pequeñitos. Mira, dice dice David Chavarri en esta línea que nos pregunta cómo conseguiste superar la masa crítica hasta conseguir el efecto de red ¿no? y la viralidad esta que nos estás co comentando. Vale, eh, eh, eh, no sé si me estoy metiendo mucho, ¿no? Pero creo que una cosa es viralidad y otra cosa es el efecto red, ¿no? Mm. ¿Vale? Puedes conseguir viralidad sin tener la masa crítica. De hecho, con que tengas una mecánica viral, ¿vale? De hecho, eh, Luis va a saber más de esto que yo, ¿no? Con que tengas una mecánica viral, al final eh, vas a eh, poder crecer, ¿no? ¿Vale? La cosa es cuán viral eres para ver lo rápido o lo lento que creces, ¿vale? Pero eh, lo que sería el efecto red, al final es que eh, tu, tu, tu base de usuario no cada vez vale, genere más valor, ¿vale? Eh, cuanto más usuario haya, ¿vale? Y, y eso de alguna forma autogenera eh, pues eh, barrera de salida, ¿no? Uh -huh. eh, no de hecho, eh, es más, diría que la mayoría de las empresas de SaaS, ¿vale? No tiene efecto red como tal, ¿vale? Sino, sino que más bien ellos se basan en otros elementos para defenderse, ¿no? ¿Qué tipo de elementos? como el tema de integración de datos, ¿vale? Eh, como el tema de marca y branding, ¿vale? ¿no? Como el tema de expertise, ¿vale? no, eh, El mejor eh, ejemplo, ¿vale? Eh, HubSpot, ¿no? HubSpot, ¿por qué es tan famoso y tan, eh, tan exitoso? Porque eh, ellos han inventado esa metodología de trabajo que se llama inbound marketing, ¿vale? no, Y todo el mundo que tiene experiencia con inbound marketing, ¿qué es lo que va a usar? Pues HubSpot, ¿no? No sé si me vale. Sí. Pues entonces eh, yo creo que eh, no, no, no es eh, compa compatible ¿no? Eh, esos dos conceptos, ¿vale? ¿Y cuando llegamos a tener masa crítica? Pues eh, depende también de a qué se refiere masa crítica, ¿no? ¿Vale? Si es para, digamos, la, eh, el estado de tracción inicial que nos ha servido ¿no? para, eh, para levantar la, la ronda de, de Nauta, pues creo que en ese momento eh, pues estábamos como con, con una con una base de, en plan eh, 200 clientes, una cosa así, ¿vale? Eh, y, y la manera de cómo llegamos fue con, con lo que ya dije antes, ¿no? Vale. Y una pregunta, porque eh, para Produhan tenéis algún tipo de estrategia, o sea, porque me suena que tenéis alguna estrategia para, o sea, para, preparar ese lanzamiento, ¿no? O no. Sí, sí. No sé, me suena, me suena. Yo no sé nada. <risa> Aquí tengo que sacar todos los trucos tengo, ¿no? <risa> ah, eso ya lo que tú quieras contar. Yo pregunto. Sí, sí, eh, somos eh, bastante fanáticos, ¿vale?, de, de, de Product Hunt. de hecho, como, como podéis ver, ¿no?, eh, si solo hay tres canales que no se ha funcionado y uno de ellos es Product Hunt, algo tenemos que hacer ahí, ¿vale? Pues nosotros, ¿no?, para que veáis, eh, lanzamos como tres veces en Product Hunt, ¿vale?, uh -huh. y en las tres fuimos top hunter del día, ¿vale?, eh, lo cual es el, como el mejor producto de ese día, ¿vale?, y, y te da toda la mayoría del tráfico que, que te genera, ¿no?, ¿vale?, en, por lo tanto, realmente um, nos basamos mucho en la fase inicial de, eh, de crecer ¿no? con Pro ¿Qué es lo que hacemos para Pro ¿vale? Pues um, en realidad, ¿vale? Es como cualquier lanzamiento, ¿no? eh, Y la clave hay tres, ¿vale? Que es preparación, preparación y preparación. ¿Vale? Pero entonces, ¿cómo se prepara? ¿no? qué está el tuco, ¿vale? ¿Cómo se prepara? hay que entender la psicología de los hunters vale antes eh, son personas, eh, son las personas vale que buscan productos en Product hunt, vale y, y que te, te apoyan y te, si ven un producto interesante pues se convierte en tu potencial cliente usuario ¿no? vale no y entonces digo para product Hunt la clave es entender la psicología de los hunters. al final ellos están cada día viendo muchísimos productos vale ¿No? y, eh, y entonces tienes que pensar la mejor manera de hacer que tú seas único, ¿vale? Y le captas la atención enseguida, ¿no? Para que eh, te aboten a ti en lugar de otros productos, ¿vale? Eso fue, digamos, el, el core de todo lo que hacemos, De hecho, el, el primer lanzamiento, ¿vale? Que realmente fue el que peor preparamos, pero el que mejor nos ha funcionado de todos, ¿vale? Era, bueno, también, pero también era, o sea, era, o sea, era porque el producto enganchó, ¿sabes? Tenía algo ahí. Sí. Sí, por eso digo que, yo por eso decía que si el, si el enfoque del producto es diferente, ¿vale? Y que le das ese como eh, eh, aire de fresco, ¿no? A la gente de pensar, hostia, esto no lo he visto. O esa forma de verlo nunca se me ha ocurrido, sí. ¿vale? Pues es que eh, funciona muy bien, ¿no? Y, y captas la atención de la gente enseguida, ¿vale? Y, mm. y entonces, eh, de hecho, ¿vale? Para que veáis que porque eh, dentro de como un par de semanas vamos a hacer otro lanzamiento. Entonces, oh, todo el proceso que está. <ríe> bien, bien, bien. ¿Vale? Habitualmente, tomamos eh, como un mes entero de preparar un lanzamiento de producto, ¿Vale? Para que veáis eh, que lo que decía de preparación es más serio, ¿no? Serio. Eh, lo preparamos, además, eh, a todos los niveles, ¿no? Eh, producto, Comunicación, ¿vale? Eh, y, y contenido, o como, eh, como lo queramos llamar, de servicio, ¿no? Eh, producto, obviamente, es todo lo. Que siento, se, ha, se ha cortado. Vale. No, ya aquí se ha cortado un segundo. Creo. Cortado, no, vale. Que vale, digo, eh, producto, eh, comunicación y servicio, ¿vale? Y entonces digo, eh, producto es toda la novedad que nosotros queremos enseñar a la gente durante el lanzamiento, ¿vale? El truco, ¿vale? Después de como tres lanzamientos nos hemos aprendido también un montón, ¿no? ¿vale? Eh, el truco que nosotros hemos visto es, nunca, ¿vale? Hacer, desarrollo de producto solo para un lanzamiento. Es decir, ¿no? no planificas en plan todo el mes para que eh, llegue el día del de lanzamiento y tienes todo eso para ahí, sino casi más bien... ¿Vale? Aprovechas mucho de las cosas que ya tienes, pero intenta, ¿vale? Eh, pues eh, de alguna forma empaquetizarlo para que la gente vea que esto es un producto nuevo, ¿no? ¿Vale? Entonces sí sí que hay que tener novedad, pero que digamos eh, que son cosas que puedes desarrollar, ¿vale? En el periodo de preparación. No, no intentas eh, ir como mucho más allá porque eh, al final contrarresta. ¿no? Y luego la parte de comunicación, de hecho eh, aquí es donde más marca la diferencia. ¿vale? es preparar toda la parte de eh, visual vale de cómo la gente van a interactuar. ¿no? Nosotros de hecho tenemos un checklist vale eh, de, que llamamos hunter's kit vale que es todo el kit vale de eh, contenido que necesitamos eh, compartir durante Pro Hunt que lleva pues en plan desde el logotipo ¿no? de, de Hunter, el avatar vale eh, imágenes, capturas, eh, vídeos no todo lo que sería el paquete completo para que tú enganchas ¿Vale? la atención de la gente y, eh, y que enseguida vale quieran eh, ese interés ¿no? en, tu, en tu producto vale y ya el último es la parte de servicio no es decir cuando la gente vale eh, después de ver tu producto y cliquea en verlo es decir te viene a tu web qué haces cómo les conviertes qué tipo de cosas le das vale en general si preparas algo eh, exclusivo para la comunidad suele funcionar bien no nosotros por ejemplo, a, a veces hacemos algún tipo de descuento, ¿vale? Para esa comunidad, ¿vale? O eh, a veces damos algunas, eh, digamos, fiches exclusivos, solo para que ellos lo prueben, ¿no? ¿Vale? Este tipo de cosas funciona muy bien porque se sienta, ¿vale? Que tú le estás eh, tratando de forma especial, ¿vale? Y, y cuando ya tienes todo esto preparado, ¿vale? Eh, pues es el momento de, de lanzar, ¿no? ¿Vale? Eh, al principio de todo, cuando hicimos el primer lanzamiento, Todavía importaba mucho quién te jantea, ¿vale? No, El que te jantea es el que te publica en, en, en Product Hunt, ¿vale? Y, y, y al final la gente puede empezar a, eh, a, a botear. Pero ahora, ¿vale? Eh, que Product Hunt ha hecho muchos cambios de, de su algoritmo y tal, ¿vale? Ya casi da igual. Eh, de hecho, en los, los dos últimos lanzamientos los hice yo, ¿sabes? Y, y vamos, eh, si más o menos no se ha funcionado bien, quiere decir que no, no da igual quién te lanza, ¿no? ¿Vale? Lo que sí, si cuentas con cierto apoyo de algún influencer, ¿vale? De la comunidad, como por, por ejemplo, el propio Ryan Huben, que es el fundador de Product Hunt, ¿vale? Pues eh, te da mucha más visibilidad, ¿vale? Uh -huh. um, y quizá un poco de spoiler, ¿vale? Sobre qué es lo que vamos a lanzar esta vez, pero muy breve porque queremos dar la sorpresa a, a la gente, ¿no? uh -huh. ¿Vale? Eh, antes decía, ¿no? Eh, es súper clave el tema de novedad, ¿Vale? ¿no? Y que la gente vea algo como diferencial Y nosotros, ¿vale? Eh, una de las cosas que estamos ahora últimamente jugando un poco Es el concepto que llamamos Scape Bot ¿Vale? Que básicamente es como una especie de escape Room virtual Pero hecho con un bot ¿No? Con un LAN ¿vale? ¡Qué bueno! Y, y estamos montando como una experiencia de Scape Bot eh, Dedicado específicamente para ese lanzamiento ¿Vale? ¡Qué guay, tío! Y has mola, mola dejaros. No, no, no, no, no, no, no. Mola, mola bueno, ¿no? Además, eh, has dicho una cosa súper interesante Con lo de Product Hunt Que el, el producto es importantísimo Y eh, yo he hecho varios lanzamientos También en, en Product Hunt Y ellos, el algoritmo, eh, Ryan Hoover El algoritmo lo cuida muchísimo Y te penaliza, por ejemplo Si tú en tu web tienes puesto bota, haz, Haznos una vote O si llevas tráfico directo para que hagas a vote, Todo eso te lo penaliza porque él trata de cuidar que solamente sea lo más orgánico posible. Porque haciendo, pues, algunos trucos, hemos acabado subiendo cosas con más de, pues, casi 2,000 upvotes y no hemos quedado en el top 5. Y éramos el que más con diferencia porque algunos no te cuentan, etcétera. Así que es interesante eso que has dicho de la novedad y enfocarlo muy bien en producto. Oye, muy, muy interesante a mí me ha sí, parecido el el que. No, no, que digo que es muy interesante lo, eh, el enfocarlo a la novedad y el producto cien porque el hecho de tú hacer push desde otras no le gusta la, al señor Ryan. Sí, sí, efectivamente. Ver, hay otro truco ¿vale? que sí que eh, es legal y, y yo recomiendo eh, a cualquiera usarlo, que es eh, siempre lanzar el producto en, en la primera hora de, de la mañana, que es eh, a las 9 de España. Bueno, a las 9 o 10, dependiendo del horario, ¿vale? Que eh, coincide con las eh, 12 eh, horas del, eh, del Maduara, ¿vale? Eh, de San Francisco, ¿no? Porque ahí es cuando um, Product refresca su, su, su web de, de productos, ¿vale? Y empieza a entrar los nuevos productos del día, ¿vale? Porque mm -hmm. tú intentas competir con productos que ya lleva casi todo el día ahí con, con appouts acumulados, es muy difícil. De hecho, sí. el... Winner habitualmente suelen vale, salir entre los productos más apoteados durante las 3-4 horas del día. Si tú consigues estar en la primera página durante eh, esas, esa, esa franja de hora, ¿vale? es muy probable que, que, que al final acabas ganando solo por, por el efecto de, de tracción, ¿sabes? Cuanto más visi visibilidad tienes, más abo vas a sacar, ¿no? Oye, mola mucho la apuesta que hacéis por, por el canal. Al final, es eh, que es, ¿lo consideráis internamente vuestro canal número uno? ¿Y hay algún otro canal tipo Hunt, que hayáis jugueteado que pueda ser útil? Eh, hemos jugado bastantes, ¿vale? La verdad. Pero el que mejor nos funciona es ProdukHunt, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué otros canales hemos intentado probar? Eh, pues eh, hay uno que se llama eh, Designer News, ¿vale? Ah, que es muy orientado a eh, comunidad de designers. ¿Vale? Eh, lo, ha, lo ha montado el, eh, el fundador de Triple, ¿vale? que también es como una comunidad para diseñadores y tal. Eh, muy guay, pero nunca nos llegó a funcionar. También es verdad que el volumen es diferente, ¿vale? En pues, si sale bien un lanzamiento, puedes esperar igual, pues, imaginaros, cinco o seis mil usuarios en una semana, ¿no? Que no está nada mal, ¿vale? Eh, mientras que en Design News, pues, igual, no sé, 300, 400 entonces aunque lo haces muy bien no sé tampoco es el mismo la misma escala ¿no? vale luego Hacker News que nunca lo hicimos eh, nunca pudimos eh, enfocarlo bien vale quizás porque eh, ahí la gente son demasiado técnicos y nuestro approach es casi lo contrario que es no ¿Mm? code y, y ayudar a las personas no técnicas ¿no? entonces no, no nos quieren mucho ahí claro, tío. le estáis quitando el trabajo ¿eh? <risa> sí, tío. pues tío. Hay, hay, hay un canal que yo no lo he probado porque es relativamente nuevo, pero sé que hace no mucho salió en Product Hunt y que está teniendo muy, mucho éxito, que es Your Stack. no sé si lo conoces. Your Stack. Your stack. Sí, no, es como... Eh, uh -huh. Pues incluso creo que, que Ryan, creo que tiene algún tipo de alianza con ellos y es una especie de Twitter de productos. Entonces tú pones cuál es tu stack de productos y se generan como listas de productos, y no lo he probado, pero siempre lo he visto y además a nivel de diseño tiene muy, muy buena pinta. Hostia, qué guay. ¿Puedes quizá poner sí. el enlace en el chat porque así sí, claro. lo, lo puedan echar un vistazo? ¿no? Sí. Eh, de hecho, hay un, una, Enrique, eh, pregunta si probamos eh, eh, Betalist, que también fue de las primeras cosas que probamos. vale Está muy bien, pero a nivel de volumen también es más bajo. Depende un poco de la fase que estás. Si es muy early, perfectamente es válido. Vale. Ah, yo está, qué bueno. bueno, bueno, bueno. Sí, no, no lo he probado, pero sé que con ProHand lo han promocionado varias veces. Entonces, eh, y luego hay muchas, por ejemplo, Ryan tiene allí también su propio perfil y, digamos, tú tienes tu propio perfil y dices cuál es tu stack de herramientas, por lo tanto también es interesante a nivel de influencer. Creo que puede ser un buen canal. Vale, vale. Bueno, habrá que, habrá que explorar. Ya, ya nos contarás en la siguiente edición <risa> que te ha funcionado. Sí, sí. <risa> Bueno. Mira, tenemos una preguntita por aquí de Sofía de Miguel que se salía un poquito de, de la parte de Product Hub, pero también me parece interesante para, para entender un poquito ma, mejor Lambot, que nos dice cuál cuál o, o cómo es la curva de aprendizaje de, de Lambot. Sí, buena pregunta. En, en, en Lambot realmente diferenciamos dos eh, capas de curva de aprendizaje. La primera es la parte mecánica, es decir, no cómo eh, montas un bot, ¿vale?, eh, ¿no? Cómo empiezas a unir diferentes piezas. Esto, al final, lo comparamos mucho como el, el Lego, ¿no? ¿Vale? Eh, tú, eh, si, eh, si, si sabes cómo juntar diferentes piezas, puedes montar un, un juguete chulo de Lego, ¿vale? Claro. Pero está la segunda capa, que es entender, ¿vale?, No la experiencia conversacional y, a partir de ahí, saber cómo diseñar paneles ¿no? de conversión basado en esto, ¿vale? Y cómo introducirlo en diferentes eh, eh, etapas de, de la, del journey del cliente vale y esto es lo que muchas veces la, a, a la gente le, le cuesta todavía no claro. ¿Vale? o sé sea que mucha gente montar un bot y, y con, con, lo, con lo que hemos intentado hacer ¿no? eh, para que sea fácil realmente eso no es un, un, un coste muy grande vale y, y diría la mayoría de los usuarios lo aprenden en un día ¿no? vale pero en la segunda parte vale es realmente donde está la dificultad y necesitamos por un lado, eh, evangelizar mucho, es decir, yo, yo diría, ni siquiera eh, el, la gente que trabaja en ese sector muchas veces saben cuál es realmente una experiencia conversacional buena, ¿no? Claro. ¿Vale? Y, y cada uno tiene sus opiniones. Al ser un campo tan nuevo, pues hay todavía muchas, muchas cosas por, por, eh, por validar y por consensuar, ¿vale? No es como eh, diseñar una, una web y, y hacer marketing digital, ¿no? Que ahí quizá está un poquito más consensuado, aunque también todavía hay muchas Muchas opiniones variadas, ¿no? Pues entonces, nosotros somos como muy pionero ¿no? En, en este modelo de eh, crecer basado en experiencia conversacional, ¿vale? Y, y si ya encima le, le juntamos con la pieza de mensajería, que le añade como otra dimensión más, o sea que una cosa es la experiencia conversacional solo en tu web, ¿vale? Que ya es algo bastante importante, ¿no? La otra cosa es cómo esto encima lo combinas con los canales ¿no? como WhatsApp, como Messenger, ¿no? como otros eh, canales para que tengas una experiencia, ¿vale? Cross-canal, ¿no? De el usuario, si está en la web, tienen que interactuar así. Si no está en la web, tengo que interactuar así, ¿vale? Y todo esto son, pues, de nuevo, mucha, mucha exploración, ¿no? Que la gente tiene que hacer. Oye, qué, vale, vale. qué interesante. Y mm. tenéis, tenéis, ¿Nos puedes contar algún caso de algún cliente que haya aprovechado ya que era alguna experiencia que hayáis dicho, esto mola mucho o está muy bien aprovechada para algún objetivo de crecimiento? Pues hay, hay varios. De hecho, nosotros tenemos un, eh, un blog ¿vale? donde compartimos mucho ¿no? eh, experiencias así de, de clientes que hemos visto que son muy chulas ¿vale? y que, eh, y que la gente vaya compartiendo. ¿no? Hay una que me, me ha quedado especialmente guay, ¿Vale? Es una empresa que vende en plan eh, bebidas eh, nutricionales, ¿vale? ¿No? Y además tiene un enfoque muy como D2C, ¿no? direct to consumer, ¿vale? Y eh, lo que hace es que eh, en cuanto la gente se meta, ¿vale? Le enseña un, un bot, un lambot, ¿vale? Como si fuera un asistente que lo que le personaliza es su eh, bote, ¿vale? De, eh, de bebida energética personalizada para él, ¿no? vale tienes que pues dar una serie de inputs vale de oye pues eh, yo soy hombre mujer vale eh, tengo esa edad y, y, y tengo esas calorías o consumo tantas calorías no vale y a partir de ahí te va generando una especie de botito vale que además no a nivel gráfico lo han montado muy bien porque va vas viendo como el botito se va llenando vale conforme vas interactuando con el bot y entonces es una experiencia bastante chula ¿no? No, es un, un buen ejemplo, porque yo creo que una de las cosas que pasa ahora es que, que todos tenemos claro que lo conversacional es el futuro y casi el presente, pero nos cuesta pensar más allá de la típica experiencia de pregunta-respuesta sencilla, de una atención al cliente y demás. Es decir, hay como mu muchas ideas, pero, pero falta aterrizarlo. Exacto, exacto. Yo creo que ese es el, el reto principal, ¿no? que la gente entienda, oye, ¿qué pasos tiene que seguir? vale? Y a partir de ahí, ¿no? ¿cómo engageas eh, con el usuario en cada fase? Y has dicho también que vosotros estáis súper enfocados en producto y la verdad se nota solamente yendo a la web, como está construida, se, se nota que tenéis un equipazo. Y, y luego, eh, ¿tenéis, eh, has dicho también que tenéis un CMO? ¿Tenéis también un equipo de growth o cómo, cómo estáis distribuidos? Vale, eh, no tenemos un equipo de growth, ¿vale? En nuestro caso lo que hacemos es nos organizamos eh, por, eh, por el panel de, de conversión. ¿no? de alguna forma todo el mundo participa en el crop en este sentido, ¿vale? ¿no? El, el equipo de marketing se encarga de la parte top, top of the funnel, ¿no? De, de que haya leads y que la gente se registre uh -huh. y que mutan para que eh, se convierta, ¿no? Luego tenemos un equipo, el equipo de producto, ¿vale? Que es el que se encarga de la activación, ¿vale? De la, de la monetización, ¿no? Y luego finalmente tenemos un equipo de customer, ¿vale? Que lo que se, se encarga es de la retención y de la fase de, de expansión, ¿no? ¿Vale? Y entonces, lo que nosotros hacemos eh, mes a mes es, primero tenemos un, un planning anual, que eso lo tienen todas las empresas, y, y a partir de ahí mes a mes nos eh, fijamos un poco los objetivos, ¿vale? Eh, button up, eh, sí, button up, ¿no? De, oye, este mes queremos conseguir tantos ingresos, ¿vale? Que se van a dividir en esas categorías, ¿no? Van a haber ingresos nuevos, van a haber ingresos que se van a chunear, ingresos que se van a expandir ingresos que se van a reactivar no que son las cuatro categorías que tenemos vale estos son objetivos de crecimiento para nuevos esto es objetivo de churn y esto es objetivo de expansión vale y a partir de ahí cada equipo también va fijando una serie de iniciativas vale que impulsa esto no por ejemplo eh, para, para este mes pues eh, tenemos una campaña de de, de pro Hands, vale que nos van a dar tanto tráfico y esto potencialmente se van a convertir en tantos clientes no pero aparte vamos a eh, pues, eh, empezar a probar algo más de ppc vale eh, en, en campañas de, de pago vale y con lo orgánico pues sumando todo nos llega a eso ¿no? vale y a partir de ahí ya es que cada equipo va trabajando en su lo que llamamos mini modelos vale que son como modelo de conversión ya mucho más de, desmenuzada vale para saber ¿no? qué pasos realmente está funcionando o no, ¿vale? Según las proyecciones iniciales. Y a partir de ahí se va testeando cosas. Vale, vale. Es, es interesante eso de, porque había escuchado también en otros SaaS que incluso hay equipos dedicados a la parte de convertir freemium a, a paid, mm. que, que creo que se llama la ventana de oro o algo así. La ventana que, de oro. O sea, es <risa> sí. Y que hay incluso equipos especializados en, en, en esa parte, ¿no? Porque es, es, es el éxito, ¿no? Muchas veces de, de ese SaaS. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que hemos probado diferentes formas ¿eh? y todavía estamos explorando. Pero para la fase que estamos, eh, creemos que es la mejor manera de como alinearnos ¿no? en los objetivos. Y además, si lo pensáis un poco, ¿vale? realmente cada fase no es puramente dependiente de una, sino que va como teniendo mucho solape entre ellos, ¿vale? para que, eh, por ejemplo, ¿no? eh, tú el producto se active bien, tiene que tener calidad, leads de calidad y que la gente eh, pues esté interesado en el, en el producto, ¿no? Pues a partir de ahí hay mucho como cross-function, ¿no? Eh, work, o sea que la gente tiene que colaborar y eh, fijar bien los objetivos para a partir de ahí eh, trabajarlos. Eh, muy interesante. Eh, nos ponía ya Ismael Labrador de Tuvalu en el chat que ah, la, la primera versión del recomendador de bicicletas, que, que aparte yo ya se lo he escuchado, que lo hicieron con Lambo y a los clientes les molaba mucho porque la estética en mobile era muy parecida a la, de, a la de WhatsApp. O sea que es un buen caso también. Oye, eso quiere decir que la segunda versión ya no es con Lambo, ¿no? <risa> <risa> Ismael, defiéndete, defiéndete. hemos pillado, Ismael. <risa> Sí. Pues eh, la verdad fue una buena experiencia. Yo, yo lo miré también eh, en su momento, está guay. Y por ir preguntando alguna cosa más, eh, el futuro de Landbot o, y en general de chatbots, ¿tú hacia dónde lo ves, tío? Porque yo, por ejemplo, viendo un poco vuestras cifras, joder, en B2 sí hay algo, tío. Pero no sé, no sé. O sea, quiero decir, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis? O sea, no quiero condicionar tu respuesta, que probablemente <risa> se me ha escapado, ¿sabes? Pero. Sí, ¿Cómo es el futuro? hay muchas opiniones muy variadas. De hecho, yo estoy haciendo estos días eh, un, una especie de uh, anti-podcast porque son mucho más cortitas, ¿vale? Eh, y, y voy entrevistando a gente experto también, ¿no? El otro día hablé, por ejemplo, con el fundador de Siri, ¿vale? Eh, que está ahora trabajando en Samsung en una especie de, también, eh, asistente virtual, ¿no? ¿Vale? Y, y él decía que, oye, el futuro es un sistema capaz de ser súper inteligente y esta es, intentidad de la gente y que comparta información entre todos los eh, todos los eh, bots, ¿no? Eso, eso es su visión, ¿vale? No no no no sé si claro, ya... claro. Visión, ¿Vale? y que sea Siri, ¿no? Quien comparte la información, de... no, no. <risa> claro. Sí, sí exacto. Cobra un céntimo por mensaje, ¿no? O sea, eso, ¿vale? eh, en nuestro caso, ¿vale? Hay una hay un concepto core, ¿vale? Que, que lo estamos ahora trabajando, que es no eh, considera a las a los chatbots como aplicaciones conversacionales, ¿vale? ¿no? más que como puramente eh, como algo que automatiza software, ¿no? que automatiza conversaciones. ¿Qué quiere decir aplicaciones conversacionales? Quiere decir que son ¿vale? flujos de trabajo que llevan unos procesos ¿vale? y que eh, ¿no? se, eh, se pasan ¿vale? las informaciones de una manera específica ¿vale? A través de, con un formato conversacional. ¿no? ¿Vale? Y para eh, el desarrollo ¿vale? de una aplicación conversacional ¿vale? es fundamental no asociarlo como el desarrollo de un software, ¿vale? Y en desarrollo de software está la clave de modularidad. Eh, no, no quiero introducir mucho detalle, pero básicamente es que tú cuando desarrollas un software tienes que ¿no? eh, componerlo en diferentes componentes, ¿vale? Y, y cada componente se interconecta entre sí ¿Vale? Incluso, ¿no? Cuando desarrollas, no es necesario que tú eh, hagas todo, sino que puedes ir cogiendo diferentes componentes, ¿vale? Para hacer un, un software funcional, ¿no? ¿Vale? Eh, de hecho, el desarrollo de software cada vez es más eficiente porque literalmente con un par de eh, llamadas de APIs haces una haces una aplicación ya súper robusta, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? Creo que va a pasar con, con los chatbots, ¿vale? Lo que está pasando con los chatbots es que ha empezado... ¿Vale? Eh, con una filosofía muy poco eficiente que es cada persona, cada empresa que quiere usar un chatbot lo monta a su manera, lo tiene que empezar todo desde cero y lo monta, ¿vale? Y si eh, tienen que optimizar, pues lo tienen que optimizar a su manera, ¿no? ¿Vale? Esto es muy poco eficiente. Lo que nosotros vemos es que hay que introducir ese componente de modularidad ¿no? en el desarrollo de tal manera que haya como una inteligencia colectiva, ¿vale? Que lo que hace es que hay como eh, muchos usuarios ¿no? que están generando experiencias y generando ¿vale? eh, aprendizaje sobre qué tipo de flujo conversaciones funciona y convierte. ¿no? Y a partir de ahí, esos componentes se pueden ¿vale? modularizar y ¿no? eh, ponerlo en otros bots para que esos bots no tengan que recorrer ese eh, camino de aprendizaje. ¿no? Y esto, ¿vale? eh, asociando un poco al, al concepto que uh, alguien lo preguntó al principio, es lo que yo considero que podría ser un efecto red en un sistema, ¿no? ¿vale? Cuanto más usuarios creando de alguna forma experiencias eh, conversacionales, ¿vale? Y eres capaz de que esa experiencia conversacional sea compartida con el resto de las plataformas, eh, con el resto de los usuarios de la plataforma, ¿vale? Entonces, puedes eh, generar ese efecto red. Sí, que al final es lo, lo que tenemos en otras áreas, como tú decías antes, ¿no? Que en el marketing ya hay playbooks, ya hay cosas, ¿no? Bueno, nosotros usamos pop-ups, usas no sé qué, usas no sé cuántos. Es lo que falta quizás en la parte conversacional, tener, tener buenas prácticas que digas, oye, en el, si tú eres una empresa de este tipo, vas a usar ABC. Claro, el mejor ejemplo es, sería comparar con WordPress, si claro. somos un poco más vieja escuela, o con Webflow, ¿no? Que es que son, que son un poco más moderno. ¿Vale? Pero básicamente es eso, no que eh, tú tienes una plataforma que hay mucha gente que eh, diseñan diferentes piezas vale o componentes que te complementa y hace que tu sistema sea mucho más robusto. ¿no? vale Eso es un poco la, mm. creo que la, la, la, la visión ¿no? de, de ambos. Yo, yo creo también, porque eh, Luis y Corti lo saben, yo soy súper fan de, de los, del marketing de conversacional. Vale. Y, y claro, eh, yo el principal problema que veo es que cada vez que ves a alguien que tiene chats, eh, el 95% lo tienen mal implementado. Y es, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Le preguntas cualquier cosa, lo siento, no encontré la respuesta, deja aquí tu mail y te escribas por correo. O como Alexa, eso es Alexa. <risa> o Siri. Es decir, sí, sí. ponen una tecnología sin inteligencia que lo que hacen es dañar incluso la experiencia de usuario. Entonces, creo que aquí, pues, lo que decía Corti, lo que decías tú antes, ¿no? Con el ejemplo de HubSpot. Falta eso, evangelizar a cómo se hace. Esto bien, y dedicarle los recursos suficientes para, para montar cosas guapas. Sí, sí, no, de hecho ahí entra también mucho filosofía de el, eh, el usar interfaz o no, o más lenguaje natural. De hecho, nosotros siempre somos más orientados a elementos de interfaz, ¿vale? Como el ejemplo que tú dices, si en lugar de decir, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y ya está, ¿vale? Le dices, hola, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Vale? Conocer producto, hablar con la empresa y, y saber los precios, es que ya le estás facilitando el trabajo. ¿Sabes? Sí, es, es más, mira, una, una, un experimento que, que probamos era eh, comparar ¿Qué un. Qué... Tengo una experiencia. Pues... Ah, vale, has vuelto, has vuelto. Sí. Vale. Ay. ¿En qué era? <risa> que, no, te está diciendo que un, un experimento, con esto justo que estabas diciendo, un experimento que probamos en cuanto a conversión era. Que un chatbot decía, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y daba opciones. Sí. Y el otro te decía, hola, ¿te puedo ayudar en esto? Y daba las mismas opciones. Simplemente el hecho de decir en qué o te puedo, cambiaba por completo. Ya, ya cambia. No, no diré la ganadora. <risa> y de hecho, <risa> de hecho... ¡Suscríbete a <risa> mi canal! <risa> ¡Mañana! En, que esto, hay, una cosa muy, hay una cosa muy importante aquí también, tío es que si tú siempre... O sea, esa respuesta... Tú ya tienes preparada la respuesta. Entonces, puede ser genial. Cuando, cuando respondes y es una, una respuesta que tienes parametrizada, la respuesta que tú le das es guapísima. Pero si es con eh, lenguaje natural, con inteligencia artificial y tal, al final siempre, siempre, siempre se vuelven irracionales. O sea, te contestan algo que no tiene nada que ver o tal y dices, ah tomar por culo, ¿sabes? Entonces, mejor. A mí me gusta más ese sistema, ¿sabes? El que, y además que es que para mí es más fácil porque si yo tengo que entrar a en un chat y tengo que decirle, mira, pues es que el sofá, que no sé qué, que tengo que devolverlo, y mejor que hacer pull, devolución. O sea, so, sobre de todo que el 90 y pico por ciento de las preguntas en atención al cliente siempre van a las mismas preguntas. Es decir, entonces, si, si tú ya lo tienes en tus FAQs, ya lo tienes determinado, en un e-commerce, por ejemplo, es normal. La mayoría de la gente te va a pedir: ¿Dónde está mi pedido? Eh, ¿Cómo puedo hacer una devolución? No sé qué, si pues, ya lo sabes. Pon las opciones y dejas el espacio abierto para, para el resto. Pero yo sí que estoy de acuerdo que es muy importante diseñar bien esa experiencia. Sí. Eso es lo que llamamos inteligencia conversacional. Es decir, ¿No? al final tú lo que tienes que entender es cuando interactúas con el usuario cómo a través del menor paso posible, vale, generas mayor información, no, ah, sacas mayor información y por lo tanto eh, le, da, le devuelves más eh, información, ¿sabes? Porque cuanto más le tienes que pedir, peor es la, la experiencia, porque le, le estás eh, haciendo que, que está perdiendo su tiempo, ¿no? Mira, teníamos una, una pregunta de Javier que nos decía qué importancia tuvo la UX la experiencia de usuario dentro del proceso y desarrollo de Anbot como producto la UX es todo diría vale o sea que en nuestro caso además nos eh, obsesionamos con la con la con la UX vale y, y de hecho no hay una cosa que nosotros decimos es que creemos que eh, las herramientas de SaaS vale han um, han puesto mucho el listón vale eh, para que los nuevos players se tienen que superarlas, ¿no? O sea, que eh, hay muchísimas aplicaciones ya muy buenas. O sea, que por en sí es bueno, ¿sabes? O sea, que no, no lo comparía con, no sé, con, con un Zeros o una herramienta de estos de, de, de Windows no 2000, ¿sabes? Sino que ya muchas herramientas son muy buenas. Entonces, el siguiente paso es de una herramienta buena a una herramienta que disfrutas, ¿no? Que tú eh, te puedes entretener y, y te divertes casi con ella, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco el, el nivel que nosotros estamos apuntando. ¿vale? De hecho, eh, nosotros casi ¿vale? estamos diseñando eh, la herramienta como si fuera un juego, ¿sabes? La experiencia no gamificada, digamos, ¿vale? pero no gamificada mucho con, con puntitos y cosas así, sino más bien que la gente se eh, siente en un estado de flow ¿vale? y que de verdad ¿no? eh, se entretiene eh, con el, la experiencia en sí. ¿sabes? Muchas veces nos comparamos con, con un juego de Lego, porque esa creatividad, ¿vale? Que tú eres capaz de darle con un Lambot, es que no lo vas a hacer con otra herramienta. Es, y eso es lo que fomentamos a la gente, ¿no? Qué Oye, guay, mola. ¿Sí? Chicos, llevamos ya más de una hora aquí exprimiendo todo el poder del conversacional. Uy, ¿Queréis alguna última pregunta? Sí, sí. Yo estoy bien. No, ah. sé, no sé si se nos olvida alguna pregunta. No sé... Yo creo que da para pa volver a traer a Jackie dentro de unos meses y, y volver a imprimir, que encima, como van a sacar más cosas, así le sacamos <risa> más info. Yo diría que, vamos, lo último que le preguntaría a Jackie, que nos lo podían por el chat, en general, ¿por dónde te podemos seguir? Y, sobre todo, ¿dónde estás publicando tus antipodcasts? Porque ya lo he visto en el chat, pero a mí me pasa igual, yo quiero escuchar eso. <risa> eh, eh, estoy publicando todo a través de a través de dos sitios, ¿vale? Uno es mi, mi LinkedIn y, y el otro es eh, un canal, que estoy experimentando, ¿vale? Un canal eh, WhatsApp, ¿no? De hecho, lo llamamos eh, el primer newsletter de WhatsApp, ¿vale? Es donde yo comparto semanalmente contenidos eh, y, y os invito a que a que, a que lo probéis, ¿no? ¿Vale? Cómo, ¿Cómo nos unimos ahí? El perfil de LinkedIn, porque en el perfil de LinkedIn está tanto mi, mi perfil de LinkedIn, obviamente, pero Uy, se ha quedado un poco enganchado. Digo, en mi perfil de LinkedIn vale, ¿vale? está pues eso, ¿vale? Y, y el y también el acceso al newsletter, ¿vale? Venga, pues estoy yo estoy tratando de hacer, para ponerlo por el chat, pero vamos, si, si alguien no, que lo busque, Jackie Pan. Aquí, ahí está. Venga, perfecto. Pues ahí estamos. Te, te seguiremos porque es súper, súper interesante todo lo que estás contando y, y así sacamos más, más info. Yo diría que nada más, no te sabes, robamos más tiempo. ha eh, así una pasada. No sé cómo lo ve, Juanma Luis, a mí, a mí me ha flipado tanto sí, vuestra sí, va, historia. estoy dándole vueltas ahí de alguna cosilla. <risa> sí, <risa> bueno, bueno, perfecto. Lo importante <risa> es que todo el mundo aprendamos ¿no? y, y que enriquecemos un poco también el ecosistema. Yo creo que eso es lo que necesitamos en España. Sí. Eso es, ¿no? pues con lo que nos has contado lo has enriquecido mogollón, a nosotros nos has dejado sí, ya sí, con, la cabeza, con la cabeza pensando en cosas chulas y eso te traeremos dentro de un tiempo si te vuelves a dejar para contar eh, nuevas novedades que tenéis y seguir aprendiendo el mundo conversacional y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Perfecto, pues eh, encantado de compartir mi experiencia. ¿no? Muchas gracias, tío, ha sido un placer ponernos al día ahí. Sí, sí. sí mucha, muchas gracias y la, a la siguiente te preguntaré más cositas. <risa> muy bien, muy bien. Al principio sí me asustó un poco, ¿eh? Los tres, compañeros. Y... <risa> ah, ya ves, si nos hemos portado súper bien, tío, ¿no? sí, sí. lo tienes controladísimo, tienes controladísimo. Bueno, eh, bueno, bueno, también a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias. Gracias. Sí.